Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me acabo de encontrar en el aeropuerto de Lima, que vamos a Cusco, no podéis faltar. ¿Ah? ¿Quién está aquí? Cristian Galarza, diamante corona ejecutivo de DXN Bolivia. Imagínate, diamante ejecutivo. ¿Cuántos años tienes? 32 años. 32 años. ¿Qué, qué, qué? ¿Puedes decir la cantidad de red que tienes? ¿Cuánta gente? Estamos por los 100.000 en Brasil. 100.000 personas con 32 años. Esto es un líder, señores. Tenemos que aprender de personas como él. Personas que hacen redes grandes y luego viajan por todo el mundo a ayudar a sus líderes. Que es lo que estaba comentándome, ¿verdad? Así mismo. Y vais a venir a conquistar España también. Así. ahí, ¿verdad? Van a venir a conquistarnos de España. Nos van a comer la tartita. O nos la comemos nosotros o se la comen ellos. La tarta no se va a quedar sin ser comida, amigos, ¿verdad? Así mismo, así que... Mejor nos comemos todos. Así es porque hay para todos de Así sobra. Así que nos vamos a Cuzco. No podéis perderos. ¿De dónde vienes tú desde Bolivia, verdad? Bolivia. Fijaros, él viene desde Bolivia para a Lima a coger un vuelo para ir a Cuzco. Porque en Perú, curiosamente, desde Lima salen vuelos a todas las provincias. No puedes ir de una provincia a otra. Siempre hay que hacer escala en Perú, en Lima, perdón. Así que muchísimas gracias, muchas gracias. Me alegro de sí. ver gente joven, emprendedora que tienen pues eso, grandes sueños y grandes deseos. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabra más? Nos vemos muy pronto, no importa en qué parte del planeta te encuentres. Así que, nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos.